Buenos días a todas. A todas. Eh, bienvenidos a esta rueda de prensa. Antes de, de comenzar la rueda de prensa, como, como pueden escuchar, ahí abajo están las trabajadoras de la limpieza en una protesta por un convenio justo. Unas trabajadoras que durante la pandemia todo el mundo las reconoció como esenciales, pero que hoy están olvidadas a la hora de la pérdida del poder adquisitivo que están sufriendo estas trabajadoras y el conjunto de la clase trabajadora de este país. Manifestar toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo con las trabajadoras de la limpieza y con todos los trabajadores que ahora mismo están en conflicto, en lucha por una vida digna y un salario digno. Las trabajadoras de la limpieza, los trabajadores del transporte, los trabajadores de Alumalsa y todos los trabajadores que en este país y en el conjunto de Europa, en Francia, en Inglaterra, se están movilizando. Por una vida digna. No es y no son las trabajadoras de la limpieza, ni la clase trabajadora de este país, ni la de Europa, ni la de Rusia, ni la de Ucrania la responsable de esta crisis producto de una guerra imperialista. No son las responsables de la inflación, no son las responsables de la carestía de la vida, de la subida de la luz, de la subida del gas y, por lo tanto, no tienen que... A pechugar con las consecuencias de esta crisis y de esta guerra que no ha provocado las trabajadoras de la limpieza ni la clase trabajadora de este país, ni la de Europa, ni la de Rusia, ni la de Ucrania. Toda nuestra solidaridad con ellas y estaremos para lo que haga falta, como siempre hemos estado con las trabajadoras de la limpieza y con el conjunto de la clase trabajadora de este país. Dicho esto, la, el motivo de la convocatoria de esta rueda de prensa es para denunciar por parte del Gobierno de Azcón, la destrucción de zonas verdes, de zonas planificadas en el Plan General de Ordenación Urbana como zona verde para la construcción de aparcamientos. Así ha sido hasta en tres ocasiones, en los ubicados en la Cuarta Avenida del Barrio de Torrero, en la Calle Biel del Barrio de Valdefierro y en el Camino de Épila de Miralbueno. Zonas que tenían que ser zonas verdes, zonas para luchar precisamente. Contra el cambio climático y contra la emergencia climática que estamos sufriendo, y que el Gobierno Azcón lo ha utilizado, lo está utilizando precisamente para lo contrario, para aparcamientos de vehículos privados, para un modelo de movilidad que precisamente lo que hace es agravar la crisis climática. Lo que necesita nuestra ciudad y el conjunto de este país son espacios con sombra, más frescos, espacio público para el disfrute del ciudadano, y así estaban planificados estos espacios, pero por el contrario, el señor Azcón los ha privatizado una vez más para el uso privado del coche privado, del coche, del vehículo privado eh, contaminante. Una medida absolutamente, un modo de proceder absolutamente negacionista del cambio climático que se añade a lo que conocimos y anunció la señora Chueca en la Comisión de Servicios Públicos de antes de ayer, es la paralización del proyecto de zona de bajas emisiones proyecto que es una exigencia de Europa precisamente para poder acceder a fondos europeos que el gobierno de Azcón seguramente por su dependencia de la ultraderecha de Vox tiene absolutamente paralizado. A esto añadimos la dejadez que está manifestando, la clara dejadez que está manifestando este gobierno con el conflicto del autobús urbano que alcanza ya más de 600 días, más de la mitad de la corporación de este gobierno ha habido un conflicto del autobús y en este caso, en el caso de los aparcamientos, un gobierno que tanto ha anunciado el bosque de los zaragozanos, lo que estamos teniendo en esta ciudad es un bosque de aparcamientos, zonas que deberían de ser zonas verdes, zonas que deberían de ser... Bosque, están siendo eh, bosques de aparcamientos. Recordar también que lo denunciamos en la comisión de antes de ayer, el jardín japonés, el denominado jardín japonés que ni es jardín y por respeto al pueblo nipón ni es japonés, eh, que fue única y exclusivamente como las medidas de este gobierno, anuncios publicitarios que han quedado en la dejadez y en el escombro. Medidas erráticas en políticas de movilidad y lo que le pedimos al señor Azcón es que abandone la cosmética, que abandone los anuncios, que abandone los fotocalls y que se ponga a trabajar en lo que es no solo una directiva o una línea de trabajo a nivel europeo, que es la reducción del vehículo privado y el vehículo contaminante, sino lo que también es el sentido común y la el, el preservar el, el planeta que es un modelo de movilidad basado en modelos alternativos al vehículo privado y en el desarrollo de las zonas verdes. Eso es lo que hoy venimos a denunciar, además de trasladar, como he dicho antes al principio, el apoyo a las trabajadoras de la limpieza. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿estamos a su disposición? ¿No?